amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Y hoy estamos para informar, para dar las mejores noticias eh, De todo lo que tiene que ver con el mundo, World of Tanks Y hoy tenemos esta feria del festival, bien Y ustedes me dirán, ¿qué caramba o qué cazo es la feria del de festival? Bueno, yo mientras me tomo mis mates, mis matecillos les voy a informar, ahí estaba viendo el video, eh, que bueno, vamos a estar viendo lo que es esta Feria del Festival, ya vamos a meternos de lleno. Y eh, lo que les puedo decir es que tiene que ver con eh, ofertas que nos van a estar brindando de alguna manera dentro de lo que es el juego para poder eh, comprar vehículos premium, ya sea tanto por dinero real o por moneda del juego, es decir, oro, bien, no por créditos, por oro, bueno vamos a empezar a leer lo que nos informa aquí la página de, de Wargaming, dice abre bien los ojos comandante la feria del festival empieza, esto eh, salió hoy, empieza mañana pero empezó hoy, bueno no importa, <risa> dice la feria del festival ofrecerá una oferta especial cada 24 horas durante 21 días, bien, a partir del 28 de agosto bien todos los días habrá un nuevo paquete en el cliente del juego o sea cuando abrís el, el, el world of tanks vas a tener un nuevo paquete disponible para poder eh, comprar con ofertas adicionales en la tienda premium además también se desbloqueará una misión de combate diaria que dará tickets del festival y hay una sorpresa adicional en la feria si aún no sabes si quieren añadir algo a tu colección, por ejemplo, a un determinado vehículo, puedes reservarlo y darte un tiempo para pensar en la oferta. Encontrarás más detalles a continuación. Bueno, ¿cómo acceder a la Feria del Festival? Eh, ejecutamos básicamente lo que es Seguros stands y ahí vamos a poder ver esta imagen que nos eh, indica básicamente lo que tiene que ver con la Feria. Después eh, hacemos clic en Stand eh, Promocional y vamos a aparecer aquí y luego vamos a estar aquí en esta imagen que podemos ver claramente. Step right and choose items to your liking. Bueno, eh... es hora de las ofertas. Vamos acá a lo importante, a lo más jugoso, a lo que nos importa a nosotros. Todas las ofertas diarias incluirán un vehículo sorpresa. En este momento solo podemos decir que los vehículos valdrán la pena. Y que las ofertas serán muy atractivas. Podrás realizar la compra de dos maneras diferentes. Directamente en el cliente por oro del juego, como les expliqué recién, los paquetes incluirán una variedad de vehículos premium, como algunos que no suelen salir eh, disponibles por oro, ¿no? Así como un espacio de garage, tripulación entrada al 100% y eh, por 5 de experiencia por las primeras 15 victorias, cuando te posicionas entre los mejores 10 jugadores de tu equipo. Y si no, la otra es en la tienda premium, como siempre, por dinero real, por, por platita, por billetes... La oferta del día del cliente del juego les permite elegir entre dos paquetes Con los mismos vehículos premium acompañados de bonificaciones distintas Ok, les permite de elegir entre dos paquetes Con los mismos vehículos premium acompañados okay, O sea, lo que, bonifica, lo que cambia son las bonificaciones Elige ahora y compra luego Bueno, esta es la, la función que estábamos viendo recién, ¿no? Que podés reservarlo la feria del festival se desarrollará en dos etapas, la primera etapa, es decir, la activa, empezará el 28 de agosto a las 12 horas de Colombia, Ecuador, México y Perú, a la 1 de Bolivia, Chile, Venezuela, a las 2 de Argentina y Uruguay y durará 21 días. Bien, buenísimo, hasta el 18 de septiembre. Durante ese momento las ofertas especiales diarias cambiarán cada 24 horas. O sea, todos los días va a haber ofertas distintas. Por eso, tranquilos. Porque, por ejemplo, yo entré hoy y vi el Tiger 131 y casi quería comerme la pantalla para comprarlo. Pero, pero bueno, tranquilo porque hay que ver eh, qué, qué otros tanques van a ir sacando. Qué otras ofertas también, ¿no? O sea, no, no, se, no se encajen de una con el primero. Van a tener un montón de tanques que seguramente en estos 21 días van a poder aprovechar eh, para comprarse alguno que les guste, que... Que, que, que hace mucho le tienen, le tienen ganas Y no pudieron por diferentes motivos Bueno, acá van a poder Porque encima lo que tenés es que podrás reservar Los tres vehículos que más te gusten Y darte un tiempo para pensar en las ofertas La mecánica de compra pendiente Solo estará disponible para las ofertas por oro, chicos Por oro, ¿ok? O sea, si hay un, un vehículo Como por ejemplo el de hoy, el Tiger 131 que está por dinero real, no podremos eh, reservarlo, ¿bien? Bueno, podrán eliminar un vehículo seleccionado sin comprarlo y reemplazarlo con otro nuevo. Sin embargo, recuerda que tus acciones dependerán de si el vehículo que quieres eliminar está actualmente en venta, por supuesto, si no está en venta, no lo vas, ya está, ya fuiste. Bueno, si el blindado está en venta, es decir, si la oferta está activa, vas a poder añadirlo o eliminarlo tantas veces como quieras, pero solo el día en que esté en venta. Claro, una vez que pasó ese día, esas 24 horas, eh, estás en el horno. Acá está, a ver si la oferta caducó y el vehículo ya no está en venta, solo vas a poder eliminarlo si lo compras. O si vuelves a la fecha de venta en la feria del festival y lo quitas de la lista de vehículos pendientes. O sea, para quitarlo va a tener que volver a la fecha. Y si la oferta caducó, no vas a poder devolver un vehículo reservado después de su eliminación. O sea que... Mmm, sería que perdiste el lugar, supongo. Claro, como... O sea, está bien. Podés reservar tres. Si lo reservaste y pasó la fecha, o sea caducó la oferta, eh, no lo vas a poder eliminar. Con lo cual te quedan dos espacios. Entiendo que sería así. Eh, Podrás tomar la decisión final de compra por un tiempo durante 7 días, o sea, te dan una semana para que pienses a partir del 18 de septiembre esta es la segunda etapa de la feria y no completas y si no completas la compra antes del 25 los vehículos reservados desaparecerán, o sea, no pasa nada compensación y misiones de batalla, si compras un vehículo ah, esto es importante, mirá, a ver, está bueno si compras un vehículo que ya tienes mediante el cliente del juego vas a recibir tanto una compensación del precio del blindado en oro un espacio de garaje y una bonificación de por 5 de experiencia gratis por las primeras 15 victorias. Allí como también la tripulación gratis entrenada al 100% para dicho blindado. Sin duda te alegrará saber que vas a poder ganar hasta 50 tickets del festival por completar misiones especiales diarias. Quédate con ellos y ábrete camino hacia las mejores ofertas de la tienda del festival. Bueno amigos, básicamente esto ha sido lo que tiene que ver con este New eh, Festival. De, de tanks eh, y que bueno, haciendo un pequeño resumen vamos a poder comprar todos los días un, una oferta distinta vamos a poder reservar los que están eh, en, la, en la tienda, digamos, por oro o en el cliente del juego, mejor dicho por oro y eh, bueno eh, y que bueno, vamos a tener la opción como les decía, de, de poder reservarlo hasta eh, lo que sería el 15, el 18 de septiembre ¿eh? si no mal recuerdo si, eh, si, sí, sí, hasta el 18 de septiembre así que, bueno amigos eh, espero que, que les haga hasta el 18 de septiembre así que mmm, nada amiguitos espero que les haya gustado, que les sirva que, que piensen bien eh, si, si les interesa algún tanque, tengan en cuenta de que todos los días va a estar saliendo algo distinto, así que eh Tómenselo con calma, tómenselo con calma porque ya veo que salió un tanque y se tiran de cabeza y después va a salir otro que les gusta más y bueno, se quedaron con las ganas. Igualmente ya les digo, lo pueden reservar si es por oro, así que tampoco es que se van a quedar tanto tanto con las ganas. Pero bueno amigos, no voy a estirar más el video, se los quiere mucho, muchas gracias por estar del otro lado y nos veremos en la próxima. ¡Chao! chau. chau.